Gamificar es usar elementos de, propios de los videojuegos en cuanto a eh, lo que se le llaman las mecánicas de juego y algunos elementos de videojuegos. Cuando decimos juegos hablamos de videojuegos. Esto es lo primero que hay que entender cuando se habla de gamificar. Cuando se habla de gamificación se habla específicamente de usar algunas algunos elementos muy comunes en los videojuegos y aplicarlos a actividades distintas de los videojuegos para lograr que el que la persona se interese se comprometa el, el, el verbo que usan los, los este los angloparlantes es engage se comprometa con la con la actividad a ver primero una primera discusión una primera distinción. Los angloparlantes tienen una taja que es la distinción entre las palabras game y play, ¿no? Para distinguir la actividad del jugar, que es el play, de la que es el game, que es el juego reglado o pautado, que tiene reglamentos, ¿sí? Entonces digo, en primer lugar, ya ahí hay una dificultad para nosotros. Porque para nosotros juego es juego. Digamos, hablamos de un juego de fútbol, donde claramente hay reglamento y hablamos de un juego de un nene que está jugando con un pedazo de papel y unas piedritas. Entonces, o yo puedo jugar con una pelota solo pero el game aparece cuando yo me invento un reglamento y yo me invento una forma de jugar. Entonces digo, cuando aparece el término gamificación, gamification, a lo que hacen alusión es esto, al uso de algunos elementos típicos de los videojuegos, para aplicarnos a entornos que no son de videojuegos y lograr que la persona se interese, se comprometa con la acción. Esa es una primera observación. La segunda observación es que esta es una actividad que surge en el ámbito del marketing y de las empresas. ¿Para qué? Para hacer más entretenidas actividades muy aburridas. Para lograr, digo, las primeras empresas que lo aplican lo hacen para lograr, por ejemplo, que los empleados usen, gasten menos papel o gasten menos insumos de oficina o este, se involucren en determinadas tareas que son aburridas, repetitivas. Entonces dicen, bueno, vamos a armar equipos de oficinas y le vamos a ir dando insignias a la que esa semana gaste menos papel o gaste menos ganchitos o, y los vamos a poner a competir con otro equipo entonces el equipo de contaduría compite con el equipo de imprenta estas fueron las primeras aplicaciones